la interpretación es posible por el carácter expresivo de las acciones humanas es decir, por los discursos o sea, en pocas palabras, los investigadores la investigación social cualitativa trabaja con discursos, con el lenguaje lo que analizamos son discursos a final de cuentas, discursos que se elaboran en la interacción con las personas que nos brindan información pero no solamente nos brindan información, sino que hacen elaboraciones sobre el objeto de estudio junto con nosotros. En ese sentido podemos decir que, que el objeto en cierta medida se construye en la propia interacción con las personas. ¿no? A veces, y esto es un fenómeno interesante, no nos percatamos de que nosotros ponemos a las personas a elaborar sobre ciertas cosas. Es decir, que, que una persona... Eh, participe de una cierta cultura ¿no? no quiere decir que tenga explicaciones elaboradas para todos los aspectos de esa cultura ¿no? y cuando nosotros como investigadores llegamos y preguntamos a veces lo que hacemos es detonar esa elaboración esto no quiere decir que no sea cierto ¿eh? porque al final de cuentas la interpretación y la elaboración la van a hacer con sus propios recursos culturales eh, ideológicos, de idiosincrasia de, de cosmovisión ¿no? lo que trato de decir es que nosotros eh, eh, participamos o, o, o dejamos huellas digamos, en lo que investigamos o sea, el objeto de estudio nunca es puro, aséptico ¿no? eh, y demás entonces eh, pero no solamente actuamos, ¿no? En el curso de la acción expresamos a nosotros mismos y a los demás el sentido de las acciones. Dentro de este sentido están las motivaciones, ¿no? Es decir, por un lado están los hechos, las acciones concretas que hacemos, por otro lado están los discursos que elaboramos respecto a esos hechos concretos y es la expresión ya que da sentido a estas acciones donde ya nos ubicamos en el espacio de las motivaciones, ¿no? es decir, en el espacio más cualitativo de la investigación. ¿no? Lo anterior explica por qué se considera que la realidad social es esencialmente cualitativa y por lo tanto debe ser estudiada a partir de la investigación cualitativa. Es decir, y aquí sí me permito ser vehemente, digamos, o para... La investigación social cualitativa, para que nos, nos dedicamos a esto desde el paradigma interpretativo crítico, la realidad social es cualitativa. Por eso la estudiamos desde lo cualitativo. Para nosotros no hay duda. Y el objeto de estudio con las tres características que les dije de la realidad social es lo que nosotros usamos para mostrar que la realidad social es cualitativa y por lo tanto lo más adecuado es abordarla con una estrategia cualitativa, con un planteamiento cualitativo mediante técnicas cualitativas y con objetivos y fines cualitativos ¿Sí? no es cuantitativo eh, los modos de expresión que los científicos sociales observamos se organizan en lenguajes ¿no? eh, eso ya lo deben saber gestos, formas de vestir rituales juegos, etc. ¿no? Las expresiones constituyen el tejido de la vida social. Es decir, cuando nosotros hablamos del tejido social, hablamos de la interacción humana. Y la interacción humana se da a partir del lenguaje en su sentido más amplio. ¿Sí? Cuando los políticos hablan de restaurar el tejido social, no tienen idea de lo que están hablando. Utilizan eso porque suena bonito, pero no tienen idea de lo que están hablando. Y les pongo ejemplos. Eh, por ejemplo, ¿por qué sería importante una visión compleja, cualitativa, para ciertas eh, políticas públicas? ¿No? La famosa gentrificación. ¿Han escuchado de ella? ¿No? Hace poco tuve la oportunidad, no, yo creo que, no sé si decir, iba a decir privilegio, pero no, no fue ningún privilegio, de hecho fue bastante... Este, Tenso, sino decir desagradable, de hablar con un desarrollador que, que resulta ser amigo de un amigo mío. Y entonces mi amigo, muy buena onda, dijo: ¡Ay, qué bueno que, que los encuentro! Que, que se encuentran porque fíjate que está bien padre porque. Tú, fulanito desarrollador pro-gentrificación puedes hablar muy bonito Montaña que es anti-gentrificación ¿no? Uh, no, pues. y yo gracias a mi amigo que nos pone en esta situación ambar, ambar. y entonces él lo primero que hizo fue decir eh, de entrada no le pueden llamar gentrificación a lo que ustedes le llaman gentrificación porque la, la gentrificación es un fenómeno muy puntual que tiene que ver con eh, volver a eh, elitizar una zona que es popular. Y, por ejemplo, decía, la Roma en el porfiriato no era popular, entonces nosotros no estamos haciendo más que devolverle su carácter este, elitista. Vamos, ¿no? No, pues qué padre. Este, y entonces me decían, pero ustedes, ¿por qué están en contra de eso si el desarrollo ¿no? y, la, y la plusvalía de tu departamento? Porque déjenme decirles que yo vivo al lado del helipuerto del Grupo Imagen, ¿no? lo tengo a 30 metros de mi ventana, muchas gracias, los tengo demandados, por supuesto, con varios vecinos, entre ellos Claudia, y traemos un fletazo. ¿no? Y, y él me decía, pero sube el precio de la plusvalía con el tiempo, ¿no? O sea, desde ahí con Pico y Universidad va a ser bien nice, ¿no? Vas a poder comer con la, con la, con la cascada de oasis, ¿no? Que yo padre ¿no? tan padre. Este, y, y, ¿Y cuál es el la bronca, pues, Pues porque se niegan al desarrollo ¿no? en esta visión. Y entonces yo le decía, es que un aspecto que no toman en cuenta. Y que les tiene sin cuidado, digo, les tiene sin cuidado los la, el, el medio ambiente, los árboles que se echan, los tlacuaches que andaban es, eh, queriendo exterminar a los tlacuaches con una empresa para matar ratas, ¿no? Son tan tontos que ni siquiera distinguen que no eres una rata, por más rara que la vean. Así empezó el rollo, ¿eh? Les cuento. Empezó con el rescate de un tlacuache. O sea, nos dimos cuenta que estaban queriendo meter veneno y que salió un tlacuache corriendo, y los vecinos entonces descubrimos que el grupo imagen nos acechaba. Entonces, bueno, no, no, no les importan esas cosas, pero menos les importa los social. Y entonces yo le explicaba a él: con la famosa gentrificación, o si no le quieres llamar gentrificación, llámale como te dé la gana. ¿no? Con eso que ustedes hacen lo que hacen es romper el tejido social y yo llevo dos sexenios oyendo que hay que reconstruir el tejido social yo llevo dos sexenios donde me están diciendo que qué importante es reconstruir el tejido social pero resulta que con los desarrollos se rompe el tejido social porque lo que rompe son los vínculos de las personas ¿Sí? o sea, pero por qué o sea, por ejemplo, la gente mayor que vive en el condominio donde tú vives puede vender su departamento más caro ¿no? porque ahora vengan los Dios, no sé, los que trabajan en el grupo imagen y vivan ahí súper guau wow, e irse a otro lado, pero su dinero lo tiene, pero sí, pero una persona de 70 años que lleva toda su vida viviendo ahí, que ha generado vínculos con los vecinos que los vecinos la cuidan, que los vecinos la procuran, que se siente segura ahí, ¿no? Entonces, para ti el dinero lo es todo. Y para ti, ¿sabes que padre? Le van a pagar un poco más que ni siquiera tanto, ¿no? porque no somos tontos. Pero, ¿qué es lo que se rompe? El tejido social. El tejido social está dado por las interacciones. Y nosotros lo que trabajamos en, la, en las ciencias sociales son las interacciones. ¿no? O el tejido social, los vínculos. Nosotros no trabajamos la gente. Trabajamos las relaciones que se construyen en la gente a través de las creaciones culturales que pueden ser tangibles e intangibles ¿sí? quedó claro ese concepto bueno entonces, ¿quién observa? esa es la primera pregunta porque de pronto es como ah sí, observamos y todo muy bonito! sí, pero ¿y el investigador dónde queda? ¿no? el investigador social es un sujeto implicado en la investigación uno que está particularmente interesado en la acción que observa ¿no? O, por, o interesado de otra manera no es lo mismo observar lo que está haciendo tu tía ¿no? que observar lo que está haciendo tu tía porque vas a hacer una etnografía hay una disposición diferente cuando se observa hagan el experimento cuando se suban al metro cuando estén en un parque ¿no? Uno normalmente puede estar en un parque un ratote y pensar que está observando, y sí, estar observando, pero estar observando desde ese lado es diferente a estar observando cuando uno se propone deliberadamente la observación. Y la cantidad de información que surge de observar 15 minutos sentado en un parque es absolutamente impresionante. Porque la observación atenta implica las acciones, los sonidos, a qué huele, como dijo, para dónde se fue, o sea, verdaderamente, ¿no? Entonces, habilidades que les pueden servir. Lleven una bitácora de observación. acostúmbrense a hacer como un diario, pero no es mi querido diario, ¿no? En el que hagan ejercicios de observación, o sea, cierto momento en el día decidan observar incluso cosas comunes ¿eh? en su casa, en su trabajo y escribirlas porque hay que desarrollar también la aptitud para describir minuciosamente porque todo lo que observamos hay que ponerlo en un diario de campo así es como nosotros trabajamos la información que se obtiene a través de la observación y de la interacción es muchísima y nosotros tenemos que vertirla en un diario de campo porque si no se olvidan detalles importantes. ¿no? Los antropólogos más estrictos hacemos el diario de campo a mano, porque además hay una conexión diferente en el ejercicio de escribir a mano que no. Pero tampoco voy a hacer una cosa horrorosa, como me dicen mis alumnos, ¿no? yo no me voy a poner prehistórica, y les voy a obligar a que me den sus diarios de campo escritos a mano ahora lo pueden hacer con audios grabados con la computadora la tal como quieran pues no pero cuando uno va a trabajo de campo uno tiene que escribir absolutamente todo lo que vio en la jornada desde que se levantó hasta que se va a acostar todo lo que vio todo lo que olió todo lo que habló todo lo que percibió y no solamente eso todo lo que pensó todo lo que sintió todo lo que creyó porque el investigador está implicado en la investigación cualitativa en la investigación tradicional, el investigador no pinta lo que siente, cree, piensa el investigador no importa aparentemente, porque al final está metido en su investigación nosotros lo único que hacemos es descargar lo único que hacemos es hacerlo evidente o sea, nosotros partimos del hecho de nuestras investigaciones son nuestras no las hizo quién sabe quién ¿no? Entonces, por ejemplo, ciertas cosas que hacemos. Las investigaciones cualitativas no es una regla, pero hay muchas personas que prefieren escribirlas en primera persona. ¿Por qué? Porque rompemos así con la regla de no hacernos responsables de nuestra investigación. ¿no? Porque nos dicen que escribir con, en, en tercera persona es un asunto de respeto al lector. Se echan unos chorros así, este, ¿no? Eh, es, es una forma de, y yo digo, es una forma de no hacerte responsable. ¿no? ¿Quién lo cree? Yo. ¿Quién lo piensa? Yo. ¿Quién lo vio? Yo. ¿Quién lo analizó? Yo. ¿Quién lo interpreta? Yo. Para bien y para mal, yo soy responsable de mis resultados. ¿no? Porque hay este distanciamiento en la. Que no, que no se resuelve escribiendo en primera persona, eso se hace como un símbolo, digamos. Pero lo importante es la idea la investigación cualitativa es una investigación comprometida es una investigación que te compromete no hay esta distancia eh, con el pretexto de la objetividad en donde dices, no, pues yo okay, qué, así es ¿no? hay una postura política en esto sin duda ¿no? y hay, hay que asumir las posturas que uno asume como investigador ¿no? la investigación cualitativa no no parte de la neutralidad nosotros no somos neutrales es pues, para acabar, eh, creo que eso es lo que más les cuesta no somos neutrales no podemos ser neutrales ¿no? ¿cómo vamos a ser neutrales? Si, si yo entiendo que la investigación tiene que ver conmigo entonces yo pienso el tema que elijo no lo elijo porque sí ese es, una, ese, ese es un delirio cuando, cuando te dicen, ¿y por qué estudias eso? No, pues me interesa acá, no es cierto. Las investigaciones tienen que ver con tu vida, de verdad, ¿eh? Y si no tienen que ver con tu vida, qué aburrida te debes de estar metiendo. Renuncia al trabajo donde te pueden investigar lo que no te interesa y sé feliz, porque La investigación es un trabajo de tiempo completo, superarlo en el que uno hace un montón de cosas, y no te gusta lo que estás haciendo, si no tiene un interés para ti, que se liga a lo personal, la vas a pasar súper mal. Y casi siempre uno se inclina por cosas que les, que le interesan. Cuando a mí una, un estudiante me dice, es que yo estoy interesado en saber, eh, en, en conocer las percepciones que tienen las personas cuando un ser querido se muere lo entierran y cómo se imaginan que se descompone el, el cuerpo ¿no? entonces yo digo creo que necesita terapia porque no es o sea no es nada más de investigación tiene que ver contigo siempre tiene que ver contigo de una u otra manera ahora, ¿de qué manera tiene que ver contigo? ese caso es cierto, ¿eh? pero no lo hizo al final creo que decidió otra cosa eh de qué manera me acerco y desde dónde me acerco al tema importa porque no es lo mismo dedicarme a hacer estudios de violencia contra la mujer porque he sido una, una mujer violentada ¿no? que hacer estudios o, o que acercarme al estudio de la violencia contra la mujer porque trabajo en una organización ¿no? o que hacer estudios sobre la violencia contra la mujer porque siempre he tenido una, una, un especial interés en la violencia, en mi vida, en mi familia, o porque mi abuela, yo qué sé. O sea, y no son más válidas unas que otras, y los decía la vez pasada, pero sí hay que dejar claro desde dónde hago la investigación. Entonces, lo primero es quién observa y quién se plantea la investigación. ¿Quién soy yo como investigador? ¿No? Y les decía la vez pasada, no es biografía o sea, no es sobre mí pero sí es desde mí ¿no? no se trata de que nos contemos aquí toda la historia y hagamos una estrictis emocional académico y demás sino poder decir desde dónde hago la investigación entonces, qué es lo que es pertinente a mi investigación, no les voy a contar mi historia, ¿no? porque para eso mejor escribo un libro una biografía, una novela teatro, no sé bueno, entonces el observador es más que un sujeto, lo que les acabo de decir es una ubicación. O sea, más que quién soy yo, lo que importa es desde dónde miro lo que miro. No es lo mismo mirar, por ejemplo, el eh, sistema de impartición de justicia de eh, la policía comunitaria, porque soy de esa comunidad. Y salí hace muchos años y estudié Derecho. Y quiero entender lo que está pasando en el lugar de donde soy. ¿no? Que hacerlo porque soy abogado. Y quiero entender lo que está pasando en ese lugar que hacerlo porque soy abogado de la libre de derecho que porque soy abogado de la ley. son cosas bien diferentes no no quiero ser mala onda pero si llega el del libre de derecho creo que hay que correr ¿Eh? no siempre o sea las intenciones son diferentes y sí cuentan saben entonces no solamente como investigadores hay que decirles de dónde uno investiga sino también hay que analizar quién dice lo que dice ¿eh? cuando checan los estudios cuando revisan bibliografía y demás hay que ver quién lo dice hay que saber quién es el autor quién, quién financió uy, esa es quién financió porque luego por ejemplo vemos no, este estudio está buenísimo maravilloso, súper bien hecho y es un gran investigador sobre el agua, todo está bien con el agua quién financió Nestlé que okay. ¿No? hay que tomarlo en cuenta porque puede ser que el investigador sea tan ético que aunque le haya pagado el estlé realmente haya dicho la verdad, sí puede ser pero también puede ser que dijo lo que le pidieron que dijera porque le iban a pagar una lana no hay que, tampoco se trata de, de fomentar el prejuicio ¿eh? yo no estoy diciendo que todo este, que toda investigación financiada por empresas privadas sea necesariamente eh, mentira o, o no cierta pero siempre hay que saber desde dónde sale y como en la investigación social cualitativa lo que hacemos es decirlo nosotros abiertamente mostrarlo desde el inicio por eso casi toda investigación cualitativa tiene un problema en el que hablamos de eso desde dónde trabajo, desde cómo me ubico. A esto nosotros le llamamos enfoque. Y cuando hablamos del enfoque cualitativo, hablamos de muchísimo más que de las entrevistas abiertas. Entonces, el investigador se ubica en el transcurso de la investigación en distintas posiciones que van del observador al actor. Es decir, ya estando en trabajo de campo, cuando uno se propone observar, lo que te hace o de ser observador o actor no son diferentes personas es decir, no es yo soy el observador y las otras personas son los observados o los que hacen o los que actúan sino que en el transcurso de las interacciones yo voy cambiando mis grados de participación y mis grados de observación ¿esto cómo se hace con la experiencia? poco a poco uno tiene que ir aprendiendo. Y cada trabajo de campo es diferente, porque cada lugar es diferente. Entonces yo no les puedo decir a ustedes, miren, en tal lado ustedes tienen que llegar así, porque no hay recetas. Pero lo que sí les puedo decir es que hay mucho de, de, de sentido común. ¿no? Y mucho de educación y de formación y de respeto. O sea, y parece mentira, yo les digo a mis alumnos, me, me, me afecta bastante y me trauma mucho tener que decirles que necesito que se comporten como lo harían en casa de su abuelita o sea uno tiene que ir y respetar a la gente uno tiene que entender que es su casa, que es su lugar que en los lugares no tan urbanos como la Ciudad de México eh, o como otras ciudades la concepción del espacio es diferente y las casas o, o mi espacio no se termina en la puerta de mi casa y las calles tienen que ver conmigo y los lugares tienen que ver conmigo entonces cuando uno llega a estos lugares uno tiene que entender que está llegando a casa de otras personas y que uno no puede llegar a casa de otras personas haciendo lo que se le pegue en la cama que uno tiene que ver qué es lo que se acostumbra qué es lo que se considera que está bien ¿no? hasta dónde puedo participar y hasta dónde no no se vale imponer nuestras ideas y nuestra cultura ¿no? lo que no quiere decir que nosotros renunciemos a nuestras ideas y nuestra cultura ojo, porque tampoco nos vamos a convertir en otras personas pero cuando nosotros hacemos trabajo de campo nosotros no podemos llegar y decirle a la gente, híjole señora, ¿sabe qué? Tiene que dejar de comer tantas tortillas porque pues no, no está bien que usted esté, no guarde la vida. ¿no? Vamos a empezar a hacer ensaladas con mi tableta. A ver, eso es tu casa. ¿no? Eh, es decir, uno de los principios es las cosas que uno cree se aplican para uno, no para los demás. Punto o sea, así ¿no? luego suena muy polémico porque te dicen, ay pero entonces por ejemplo en algunas localidades violentan a las mujeres y entonces, ajá, sí pues y yo puedo tener una postura frente a eso pero una cosa es eso y otra cosa es que yo vaya a campo a trabajar otra cosa y me aviente discursos feministas ¿no? y empodere según yo a las mujeres del lugar y arme tremendo desastre porque Incluso las formas de empoderarse de ellas tendrían que tomar sus propias maneras y no las que a mí se me ocurran. ¿no? O sea, uno puede generar más daños que bien con estas buenas intenciones. ¿no? Entonces, primero hay que entender los lugares y las culturas. Y no quiero, no quiero decir con esto que toda cultura ajena es mejor, o que sea buena, o que todos sus aspectos sean lindos y bonitos lo que trato de decir es que antes de intentar cambiar cualquier condición tendríamos que comprenderla y para comprenderla tenemos que acercarnos sin prejuicio y tenemos que acercarnos entendiendo que nuestra cultura no necesariamente es mejor y tenemos que aprender, así como dicen de las, de, de las mujeres, se los decía la vez pasada, ¿no? Que, que lo tenemos así muy claro las mujeres ¿no? los hombres no tantos pero que pronto se lo aclaren, que no es no, no y lo decimos todo el tiempo no es no no es en cualquier situación no, bueno pues lo mismo aplica en otros lugares no, no quiere la foto no le da la gana darte la entrevista o sea, también tenemos que aprender a respetar esos esos límites y esos no, ¿no? Eh, bueno, entonces esto se los digo porque, por ejemplo a veces yo voy a poder estar observando y registrando e interactuando de manera natural con otras personas no sé, por ejemplo, mujeres haciendo tortillas y demás porque es un espacio en el que se considera eh, adecuado, digamos que yo esté, ¿no? Pero yo no puedo ir y decir, me voy a meter a la cantina. ¿no? Por ejemplo, en, en Guadalupe, Zacatecas, que es donde yo me crié, es súper mocho y súper rígido el asunto. Y mi familia tiene una cantina que es la más tradicional, es la primera cantina que existió ahí, que se llama el Rococo, cuando puedan vayan. Este, que siempre fue, durante muchísimo tiempo, fue tradicionalmente para puros hombres, porque era una cantina de pueblo. Ahora con las leyes ya pueden entrar mujeres. Y mi primo, que es el encargado de la cantina desde Chavito, lo dice con horror. ¿eh? O sea, con horror, así como ahora tienen que entrar las chavas y se ponen bien locas, ¿no? Y ahora yo tengo que hacer cocteles de medias de seda y son pendejadas. O sea, para él es así como, ¿qué onda? Si aquí servíamos mezcal y, ¿no? Le cambió totalmente el esquema. Cuando era solo para hombres, que no hace tanto tiempo, ¿no? si yo hubiera ido a Guadalupe a hacer trabajo de campo, no se vale que yo me meta a la cartina nomás porque yo vengo de la Ciudad de México y en la Ciudad de México sí puedo nomás porque yo creo que es correcto no más porque a mí me parece que así deben de ser las cosas ¿Sí me, ¿sí me explico? porque si lo hago no es una cuestión ni moral si lo quieren hacer por convicción, o sea si lo quieren hacer porque yo mujer quiero entrar a la latina en donde sea porque las leyes ya dicen y no sé qué yo tengo derecho, voy y rumbo y lo hago sí, háganlo pero si ustedes quieren hacer una investigación mejor no lo hagan porque entonces ya van a generar toda una mala disposición para obtener información y para poder hacer una investigación a eso es a lo que me estoy refiriendo no me estoy refiriendo a que ustedes no tengan posturas éticas, personales, sociales respecto a ciertas cosas no me estoy refiriendo a que ustedes no puedan plantearse la idea de incidir en otras localidades estoy diciendo única y exclusivamente que mientras están haciendo la investigación y el ejercicio de comprensión tienen que ponerse en una situación en la que no imponen ni sus ideas ni sus creencias y a veces cuesta mucho trabajo no siempre es fácil, ¿eh? a veces es bien duro, bien bien duro, pero hay que tenerlo presente porque si nosotros nos acercamos y empezamos a impartir cátedra, ¿sí? es decir, nosotros lo que queremos saber es lo que los otros piensan y lo que los otros dicen y si nosotros llegamos y en lugar de preguntar y escuchar les decimos lo que tienen que pensar y qué decir pues nuestra investigación va a acabar diciendo lo que nosotros creemos y no lo que ellos tendrían que decir ¿me estoy explicando? hagan, hagan el ejercicio por ejemplo en las redes sociales, en Facebook hagan el ejercicio de poner una pregunta en lugar de ¿no? o sea por ejemplo, pones una pregunta ¿usted qué piensa sobre las elecciones? No? o ya si lo quieren así más álgido o sea, si quieren ya que es muro Estalle, pongan ¿Ustedes qué piensan del P? Pie? Y entonces Empiezan las respuestas ¿no? Pero fíjense Van a notar una cosa Es muy poca la gente Que es capaz de lanzar la pregunta Y solo escuchar O sea, de verdaderamente Lanzar la pregunta para ver lo que el otro dice muchas veces la pregunta es lanzada para que el otro me diga y entonces yo te voy a agarrar y te voy a poner la torre porque ya sabías sabandija maldita ¿no? <risa> que me ibas a contestar eso bueno, eso se vale en tu vida cotidiana si quieres porque tampoco somos santos no les digo a mis alumnos tampoco los antropólogos vamos por la vida ay si sí, yo comprendo toda la diferencia". Nah, o sea, también queremos pegarle alguno ¿no? pero cuando queremos investigar, sí, hay que escuchar. Así lo que escuchemos nos horrorice, ¿eh? Porque lo que queremos es comprender. Ahora, otra cosa importante que les quiero decir, comprender no quiere decir justificar. ¿eh? Para nada. No, o sea, cuando yo digo lo que queremos es comprender, no es en este sentido de comprensión de, ay, chiquito, ¿no? Yo comprendo que me pegaste, ¿no? quiero decir, comprender en un sentido profundo que no justifica pero en el proceso de investigación no solamente no se justifica tampoco se juzga. una cosa es la investigación y otra cosa es la acción ¿Sí? salvo en el caso de la investigación-acción que ahí tenemos una, un asunto bien lindo y bien interesante porque ahí sí se plantea la investigación como eh, como acción eh, híjole ya que intensa yo revolucionaria iba a decir, pero no, no es tanto revolucionaria como sí revolucionaria en este sentido de cambio o sea, ¿cómo? transformación, exacto, de transformación la investigación acción sí ya se plantea desde el inicio, como trabajo conjunto con la gente para transformar las realidades sociales, y es una investigación súper comprometida nada neutral y muy encaminada a incidir en estas pero pero, pero con ellos desde ellos, junto con ellos jamás desde nosotros ¿no? la investigación-acción se planea desde el inicio con la gente y, y la gente desarrolla la investigación con el investigador o sea, la gente se vuelve investigadora ¿no? es, el, es mi formación al servicio de la gente que a mí me parece una idea lindísima que a mí me parece que es el futuro de la investigación cualitativa este, bueno, no sé si es el futuro pero creo que debería de ser ¿no? porque eso para eso servimos, ¿no? o sea, los antropólogos que siempre estamos en el trauma de ahí ¿para qué servimos? ¿no? pues para eso servimos ¿no? para que la gente aproveche nuestra formación y ponerla al servicio de ellos claro, si no quiere ser parte del Lesley etcétera ¿no? porque eso ya es otra cosa y te lo impide, por ejemplo, en el formato del CONACID, no, no es que les queda tirar mucho. Bueno, sí, para que cambie. En el formato del CONACID es imposible plantear una investigación acción. No hay manera. O sea, sus propios, este, forma, su propio formato te impide que tú plantees una investigación de, de, de investigación acción. De a Eso es terrible. Bueno, entonces, ¿a qué le llamamos observación participante? ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo de campo cuando...